En este vídeo vamos a ver cómo instalar el último Asterisk, la última versión de Asterisk es la Asterisk 16. Es una versión LTE, LTS, que significa Long Time Support, es decir, un software que tiene esta versión, la versión 16, va a tener un soporte de, de, durante más tiempo y entonces, por lo tanto, es recomendable para sistemas en producción. Por esta razón. Vamos a proceder a instalarlo. La verdad es que hace muy poco que le sacaron sacaron la primera versión de la, de, de la versión 16. Entonces, para instalarlo, pues lo, que, lo único que necesitamos de momento es una versión, es una, una consola a nuestro sistema operativo Linux. Eh, nosotros en este caso vamos a utilizar una Debian. Entonces, en este caso es la 8, ¿vale? Normalmente suele ser 8, 9 y vamos a estar recién instalada vale apenas tiene ningún paquete instalado y bueno pues ya veréis que realmente no es necesario tampoco tener nada previamente instalado entonces lo primero que vamos a hacer va a ser seleccionar el paquete para ello tenemos este navegador donde nos descargaremos de download asterisborg barra pub barra telefony barra asterisk ahí tendremos todas las distribuciones Todas las versiones de Asterix que podemos instalar actualmente. Tenemos la versión 13, 15 y 16. Y en este caso, en lugar de irnos a la 16.00, vamos a utilizar la Current. Current es la última versión disponible. Entonces, vamos a copiar la, la el archivo del de tarjet Z, ¿vale? el enlace al archivo, la ruta del enlace del tarjeta Z y vamos a descargarlo en usr -SRC. entonces en este directorio hacemos usr utilizaremos wget y entre comillas vamos a pegar la url completa del archivo para descargarlo al hacer eso pues el sistema empezará a descargarse el paquete y efectivamente ya tenemos asterisk 16 el paquete descargado en nuestro sistema procederemos a descomprimirlo Utilizando tar xvfz asterisk16-ren.tar-gz Una vez que hagamos eso, el sistema ya se ha descomprimido y tendremos la versión de asterisk16.0.0 Entraremos en asterisk16.0.0 Y aquí podremos ver todo lo que tenemos aquí entonces lo más interesante ahora mismo es ver, por ejemplo, el eh, Realme, por ver un poco pues que, que realmente no hay ninguna no hay nada nuevo aquí, sino simplemente porque hay que instalarlo. ¿no? Te dice bueno algunos paquetes que hay que instalar, qué pasos podéis hacer, ahora configure, ¿eh? De, primero hay que le este archivo luego arrancar este, este, este comando luego arrancar make select hacer un make make install y un make samples para eh, instalar los archivos de configuración por defecto y finalmente si todo ha estado corriendo correctamente le podemos hacer un asterisk menos para poder a, para entrar como asterisk como consola bien pues en ese caso vamos a empezar por lo básico antes de hacer el punto barra configure yo recomiendo lo siguiente normalmente asterisk tiene un directorio no voy a decir oculto vale, porque está ahí, está documentado en country y el aquí dentro en scripts y aquí dentro existe un script que se llama install este, este script sirve para instalar todas las dependencias que nos puedan hacer falta. Entonces, como veis, si ejecutáis ese script, veis que tenemos varias opciones. Una de ellas es install. Realmente install prerect, espacio install, realmente va a instalar todos los paquetes que nos pueden hacer falta. Entonces, esto yo lo recomiendo básicamente para evitar tener que estar instalando y compilando, o sea, intentando compilar y que te vaya diciendo, pues falta tal paquete y vuelvas a compilar falta tal paquete entonces es un poco más lento entonces de esta forma vamos a instalar vamos a hacer install prereq espacio install y el sistema automáticamente se pondrá a hacer cosas actualizará los repositorios eh, y se pondrá al sacar a la lista de paquetes que le pueden hacer falta y se pondrá a instalarlos así sin más una vez que termine tenemos dos opciones o instalar paquetes que no están paquetizadas en nuestra Debian y ya veremos que hay otra opción ahí o bien directamente ya podríamos instalar asterisk en nuestro sin problemas ¿vale? entonces vamos a esperar a que esto termine y mientras tanto vamos a ir viendo que realmente aquí hay un real del 16 nada no más que me deja abrirlo con el x pues sí. no quiero abrirlo con el x no es tan difícil Ya hemos terminado de instalar todos los paquetes, ¿vale? como decía aquí podemos instalar los paquetes que no están empaquetados ¿vale? pero bueno eso ya no es algo requerido, eso ya es un poco ya por si queremos más cosas y aquí en el raíz del asterisco ya podemos hacer el punto barra configure barra .configure de Asterix. Que se, que, punto barra .configure es un programa no, es una, es un script que generalmente se utiliza a la hora de compilar cualquier aplicación y que nos va a permitir chequear todas las librerías que están instaladas para ver si nos falta alguna ¿Veis? por ejemplo aquí faltan cosas que dice asterisk requiere libjson 211 y, en, y en, no hay ninguna copia en el sistema que fue encontrada entonces vamos a, vamos a ver si nuestro Debian tiene alguna librería, libhansom, vamos a buscar alguna librería, efectivamente, ahí tenemos el paquete libjansom. Entonces vamos a hacer un apt-get install libhansom-dev, porque el que necesitamos es para desarrollo. Pero ya está. De hecho seguramente el problema es que esté sea en la versión. en su versión más reciente APT -Cache -D. y y dice que la versión que tenemos instalada es la 2.7 cuando aquí nos ha dicho que la versión mínima es la 2.1 vale, aquí tenemos un problema, esto, esto ocurre porque nuestra Debian es bastante más antigua de la que asterisk16 necesita entonces para hacer eso bien podemos actualizar la Debian o bien vamos, podríamos intentar instalar eh, pues la librería que nos hace falta vamos a intentar por un lado ver si el instal install un paquete. no esto no va a hacer eso no va a instalar paquetes La versión que nos hace falta, hemos dicho que era la 2.11. La última versión es la 2.11. Así pues que pide una versión nuevecita. ¿eh? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser descargarnos este paquete. y vamos a compilar, vamos a descomprimir el Json y haremos lo típico, configure make make install bien, una vez hecho esto ya tendríamos el Janson 211 instalado vamos a quitar para que no haya conflictos con la versión 2.11 y la 2.17 tenemos el ldconfig menos a para ver qué librerías hay si ponemos libjson Vamos a probar Asterisk 16 y volvemos a... Bien, vamos a instalar. Bueno, hemos entrado en Asterisk 16.00 y vamos a volver a hacer el punto barra configure. A ver si ahora ya nos pues, pilla bien. La pilla del Liv Os recuerdo que Asterix16 ya viene de serie con PJSI. Bien, el logotipo de Asterix, eso es muy buena señal, significa que ya está listo. Ahora podríamos hacer un make menu Esto nos permitirá ver qué módulos queremos instalar, qué módulos, qué características queremos compilar Asterix. Entonces aquí nos va, esto sobre todo yo lo utilizo no solo para seleccionar qué es lo que queremos instalar, sino además para ver qué cosas nuevas hay, vale, ya que tiene una pequeña eh, una pequeña ayuda de una frase. Pero que hay cosas que están muy bien. Entonces veis aquí las, las, las aplicaciones de Asterisk. Todas estas son comunes. Pero bueno, soporte de ARI. Si os fijáis, prácticamente vamos a instalar de todo. El CDR con soporte para adaptativo DBC para conectar a la base de datos, CSV, porque que realmente tampoco lo necesitamos para nada. Y está obsoleto el de Syslog. Se ve que muy poca gente lo utilizaba y para qué lo vamos a mantener. Soporte de Excel, por si también lo necesitamos. Canales, la verdad es que aquí canales no queremos para nada ni el MGCP, ni, ni el skinny ni el Steam, ni el NDS, ni el IAX, ni el Motif. Bueno, vamos a dejar el IAX el Motif porque estaré Vamos a dejar el Channels y el Channel console Los codecs todos, incluso yo pondría Opus. de G729 está bien tenerlo aquí, fijaos que ya viene para instalar dice una licencia debe ser comprada para este cole realmente la licencia, el, el algoritmo ya se caducó hace relativamente poco entonces no debería ser necesaria una licencia pero bueno, todavía están ahí terminando de arreglarlo las funciones de dial plan gestionar Guterma opciones de PJC prácticamente ChanShip ha sido ya prácticamente no debería quedar o aunque sea, debería hacerse igual no obstante ChanShip pues eh, sigue siendo el, el principal motor de, sí, de Asterix pero bueno aquí tenemos soporte para Ari en otro vídeo hablaremos de Ari y a ver cómo funciona lo que pasa es que claro, ese vídeo requerirá un más de desarrollo y un poco más de paciencia. Módulos de test, módulos de compilación. Yo aquí suelo recomendar el No optimice y el Debug3. ¿Por qué? Porque si ocurre algún problema, Peterberg 3. Si ocurre algún problema, siempre está bien tener información y no tener que ir luego recompilando para optimizar para realizarlo. Voice Mail para que lo guarden archivos. Utilidades, pues ahí tenemos varias utilidades que muy poca gente utiliza, la verdad. La de Stereo Rise está muy chula, ya algún día hablaremos de estas utilidades. Algún ejemplo, algún ágil ejemplo. Los sonidos, pues básicamente queremos el de Aloud. Un poco más en, en inglés, la música en espeta también en Allow va ser posible, a igual, y está pues el sonido en Allow también. Muy bien, pues con eso ya podemos darle a grabar, salir, y ya podemos darle a Make y empezaremos a compilar. La compilación de asteris tarda un ratito, también todo depende de la máquina la más rápida en una máquina bien potente suele tardar entre 5 y 10 minutos si ya estaba compilado entonces realmente Asterix no va a recompilar todo lo que ya se ha hecho entonces únicamente compila los cambios entonces, si realmente ya hubiéramos hecho la compilación pues eh, hubiera, sería... tardaría muy poco pero como es la primera vez que vamos a instalar Asterix en este sistema, puesto que tocará recompilar todos los módulos que tenemos seleccionados. Aster realmente no utiliza todos los módulos, salvo que realmente se lo digamos. Entonces, salvo que utilicemos en nuestro dial plan alguna aplicación, aunque compilemos el módulo, realmente no lo va a cargar hasta que realmente haga falta. Por ejemplo, si pedimos ayuda, pues en ese momento cargará el módulo y lo descargará no, realmente no haga falta y bueno pues vamos a esperar porque tampoco creo que tarde mucho esto ahí está compilando las aplicaciones ahí veis un pequeño error ese error es porque simplemente nos hemos quedado cortos, ¿vale? teníamos, teníamos un sistema con 4 gigas que era una prueba y se ve que pues el, entre todo lo que tenía instalado en la Debian pues nos hemos quedado sin espacio pero bueno, eso los, lo vamos a solucionar rápido eh, realmente todo esto no deja de ser un esto es una máquina virtual, de forma que podremos modificar. Podemos modificar el tamaño. Lo estoy haciendo un poco en otra ventana aparte pero vamos que no va a tardar nada. a darle a ejecutar el programa, ejecutar y y aquí la clama ya. Hemos metido un par de gigas más, aquí tenemos seis. Volvemos a ir a Usr desaparecer. 1600 y volvemos a compilar el, volvemos a hacer el make como he dicho antes por donde se hubiera quedado compilando no va a volver, no va a, volver a compilar lo, lo que yo hubiera compilado antes entonces vamos a continuar simplemente la compilación una de las maravillas de, de este tipo de aplicaciones Uno puede pensar que a lo mejor Asterix ocupa mucho espacio, realmente no ocupa nada, ¿vale? ocupa muy poco y menos compilado, realmente lo que más ocupa suele ser el código fuente y los módulos de intercambio, esos, esos archivos punto .o que, ocupan, que veis ahí, que entre los, los, el código fuente y los archivos de intercambio realmente ocupan muchísimo más que luego el ejecutable final que, que realmente va, va a obtenerse. No, normalmente cuando termina la compilación se puede hacer un, se puede, normalmente se suele eliminar el, el archivo, el directorio de código fuente, aunque yo suelo recomendar mantenerlo por si queremos en algún momento hacer alguna modificación de los módulos que hemos instalado. Pues si queremos realmente utilizar la misma configuración, bien podemos guardar la configuración o bien podemos y eh, volver la, la configuración se puede guardar por si luego queremos utilizar esa misma configuración en otra versión de Asterisk pero si no siempre tampoco si tenemos espacio de sobra pues ya dejaría ahí el código fuente disponible por si algún día hace falta hacer añadir algún módulo o eliminarlo y de esa forma eh, pues algún problema que hubiera de incompatibilidad de algunos módulos que a veces para que funcione un módulo es necesario eliminar otro, pues de esa forma ya nos evitaríamos volver a descargarnos el Aster volver a aplicar la configuración, etc. Como veis ahí ya están haciendo los los resources, compilando ahí un poco los resources de ARI, de pjsi soporte para faxes Pues ya tenemos ahí nuestro asterisk compilado. Está compilado, pero todavía no está guardado en su sitio. Para ello necesitamos hacer terminar el último comando, que es make install. Este comando va a coger todos los módulos compilados y todo el código todo el código que se ha sido compilado y lo va a distribuir en sus respectivos directorios. Entonces ahí tenemos instalación de los módulos. Se descargará el código de y demás. Se lo descarga porque a lo mejor el código de Opus no puede estar incluido en Asterix por tema de licencias, aunque Opus sea libre, pero todavía no tendrán algún tipo de acuerdo necesario para que, eh, para incluir esas, ese módulo, ese, ese código fuente dentro de Asterix. También se descargan los códigos fuente, eh, las músicas y los sonidos. Y finalmente ya tenemos aquí nuestro Asterix instalado. Ahora está instalado, pero faltan los, los archivos de configuración por defecto. ¿vale? Eso es algo principal. Tenemos dos opciones. o bien hacemos un Make Samples, donde va a instalar todos los archivos de configuración por defecto, que es lo que normalmente se hace. O incluso, si queréis hacer algo más liviano y más pequeño, podemos hacer un Make Basic PBX. ¿Vale? Esto, esto instala una pequeña centralita básica utilizando PJSI y con un pequeño dial plan, muy extraño, lo la, la cierto es que es un poco extraño, pero bueno, que aún así pues ya, ya tendríamos una centralita ya prácticamente montada. En nuestro caso, como nos interesa tener todo el asterisk instalado, vamos a hacer un make samples. Y por último, aunque no venga, con esto ya tendríamos todos los archivos de ejemplo instalados. Y por último, aunque no venía en el archivo antes indicado, es recomendable hacer un make config. El makeconfig lo que hace es instalar todo el sistema para que cuando el sistema arranque cargue también asteris. Entonces con eso ya tendríamos asterisk ¿vale? Asterisk-vvvvc, como decía en eh, el interfaz Así arrancaría como cliente y tendríamos aquí nuestro asterisk listo y funcionando Como veis, ahí tenéis eh, los primeros intentos de hackeo de intento de lanzar llamadas a, a una IPvA simplemente por abrir, haber abierto el 5060 ya tenemos ahí a, al típico bot que intenta lanzar llamadas pero bueno lo importante es que tenemos ya nuestro asteris instalado vamos un poquito más para arriba comienzo de asteris y podremos ver Efectivamente, ya tenemos aquí nuestro propio Asterisk versión 16, creado por Matt Spencer, el Astrichon, creado por Matt Spencer y mantenido y programado por muchísima muchísima gente, muchísimos desarrolladores que hacen un gran trabajo para que personas como tú y como yo podamos disfrutar de esta aplicación. Así que nada, aquí tenéis el tercer asterisco con todos los archivos todo listo para trabajar, entonces arrancamos el demonio, arrancamos el programa y veremos que tenemos tanto zip como jzip, a nuestro gusto Así que ya no hay excusa para tener el PJ así, tan solo hay que aprender a configurarlo y poder empezar a trabajar con Asterix16. Eso es todo. Nos vemos en el siguiente.